Bienvenido a Fauna del Antiguo Egipto. En los bajorrelieves del Antiguo Egipto ya aparecían animales salvajes y domesticados, incluso en la Dinastía Primera. Aunque la variada fauna era una fuente de alimento fiable, también influyó en la cultura y en la mitología. Egipto estaba habitado por gran variedad de animales, como panteras, rinocerontes, elefantes y numerosos tipos de antílopes. El Nilo acogía muchas clases de peces, además de hipopótamos y cocodrilos. La gran diversidad de aves que poblaban las orillas de los ríos, como rapaces, aves acuáticas y cantoras, aparecía catalogada en los signos jeroglíficos del idioma. Los encuentros con reptiles e insectos, como cobras, escorpiones y escarabajos, se plasmaban en jeroglíficos y obras de arte. Aunque todos los animales tenían significado sagrado en el Antiguo Egipto, los leones representaban el poder y la realeza. Eran tan cotizados por los faraones que su caza llegó a extinguirlos en el país.